Mi nombre es Orfale Vergara. Vivo en el municipio de La Tebaida. En este momento me dedico a la confesión para el tiempo de, de lo de pandemia. Yo tenía pues como la visión de, de empezar a confesionar. Pues a veces yo lo veía pues como un poco complicado porque yo no contaba con las herramientas para empezar. Y pues las cosas se me fueron dando. Y empecé a estudiar virtual, o sea, en parte lo de la pandemia me sirvió para, para especializarme por medio del escena. Entonces yo, yo empecé a capacitarme, ya luego seguimos quedando de conseguir consiguiendo poco a poco las herramientas como las máquinas, porque eso no fue fácil, eso es, todo ha sido un proceso. Yo quiero invitar a las personas a que se motiven, a que se motiven y, y tengan pues como ese empuje de salir adelante, que no que no se queden ahí, pues... pues como pensando de que, de que las cosas no se pueden lograr, y las cosas sí se pueden lograr, lograr es falta de uno proponerse.